¿Qué va hacer? ¿No? Adriana, la profesora Adriana va o sea. a hacer Uy, Kevin dice que no Pero Kevin tomar, porque dijo que vino que tenía que recuperar ahora, no sé qué que... Toma con lo tenemos 45 días después de eso agarramos cortamos la parte aérea la, la cual primero la medimos agarramos, medimos la altura que llegan a entre 60 a 1 metro 15 eh, la encañamos si es necesario porque hay veces que la planta está muy débil y cuando no, no resiste así que la encañamos eh, después agarramos, cortamos la parte media ya tenemos la medida, ya los centímetros todo después, al cortarla lavamos raíz Nos lavamos a la raíz y vemos si tienen agallas ese es el nivel que está bajando gracias a la civilización eh, y también partes eh, podridas, partes enfermas eso también se piensa aparte, si tiene médula hueca, todo eso lo miramos nosotros. Y después sigue María con todo, con todos los lo informes. Bueno, o sea que es. Muchísimas gracias, Estela. Eh, es un eh, Nosotros en el suelo tenemos nematos lesionantes y otros que producen agallas. De esta manera lo, lo que podemos ver que son agallas podemos ver las lesiones de los otros nematodos porque producen necrosis radiculares y producen podredumbres radiculares y también que vamos a ver una de diferencia en el crecimiento de las plantas. Entonces, es una manera de ustedes poder hacer un diagnóstico casero del estado sanitario de, de esa parcela. ¿Mm? Bueno, también, como dice este, nosotros hacemos materia seca porque es una manera de, de poder demostrar que la planta creció más o menos, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, cuando nosotros hacemos los informes de los ensayos utilizamos todos estos datos para evaluar si un tratamiento funcionó o no y en, en algunos casos eh, cuando nosotros empezamos el ensayo de bioconalización eh, lo, algunas parcelas, en los bioensayos habían detectado más agallas que el hematólogo ¿por qué? porque el nematólogo le cuesta ver los huevos de los nematodos, ve ¿eh? eh, las larvas y los adultos, pero los huevos no son fáciles de ver. Y como explicó Romina, la, las raíces despiertan a todos los patógenos, ¿no? porque sudan eh, sustancias. Entonces si hay un huevo, eh, la raíz de tomate lo va a activar. Entonces por ahí vamos a ver, no sé si se acuerdan de un gráfico, si no veanlo después en la casa. Que hay una parcela donde el ensayo le ha sido más sensible que el análisis de laboratorio. Así que, bueno, eh, nosotros, los que quieran acercarse a ver algo, y si no, este, cuando terminen de preguntar o de ver, nos vamos a acercar los que tienen el, el almuerzo reservado al comedor. Y después de comer, vamos a, a reunirnos acá. Yo no sé, no sé la hora que es el taller estaba pensado a las 2 de la tarde yo les pido que se queden al taller porque el taller lo que vamos a tratar es de hacer un ejercicio de planificar cómo ustedes harían esto ¿Sí? así que bueno, yo les pido un gran aplauso para mi compañero de trabajo también para César que bueno, que colaboró también para poder este, a Adolfo y la los que que trajeron a, a la disertante. Bueno, a María José también que acompañó a los hermanos Balustro y bueno, a toda la gente que estuvo colaborando para que estemos hoy reunidos acá. Bueno, si tiene alguna pregunta, hacemos la pregunta y después la vamos a comer. Bueno, entonces ayer la pregunta. para hacer el en o porque la planta tiene alguna notar que tiene algo... Mirá, nosotros la cortamos porque eh, hacemos una evaluación de la biomasa aérea y de las raíces porque es una manera de evaluar los tratamientos eh, pero también nosotros cortamos para ver cómo está la médula porque, por ejemplo, si hay alguna bacteria como rastorio y que tengo afectan a la médula entonces, nosotros siempre tratamos de evaluar cómo está la médula. Si está necrosada, si está marrón, es porque es un patógeno. Perfecto, pero, pero ese plantín, por ejemplo, está cultivado en otro lugar y vos lo, lo analizás o cómo es El plantín lo, lo, se produce, ¿qué explicó? ¿Vos te Se produce en un sustrato estéril. O sea, viene la semilla tratada eh, y la, la sembramos en un sustrato estéril. Nosotros después, esa, ese plantín lo llevamos a una maceta que está preparada con una parte de la muestra, una parte de ferrita y una parte de turba. Lo hacemos así porque es difícil producir con tierra sola, como contaban los los chicos, la tierra se apelma y es difícil tener una planta bien. Entonces, eh, un tercio de esta maceta es la muestra, estado lo que queremos nosotros investigar. Si hay un patógeno, va a llegar a la raíz, la va a buscar y la va a enfermar, y nosotros lo vamos a ver. A veces se mueren plantas, y entonces cuando se mueren plantas, nosotros es un dato. Claro. Sí, sí. Este, nosotros esto lo hacemos, no lo hacemos siempre, lo hacemos en algunos, antes y después del, del tratamiento, por ejemplo. Si lo hubiéramos hecho después de hacer el cultivo de batata, lo hubiéramos dado cuenta que el suelo se había infectado con patógeno, porque después cuando fuimos a plantar, las plantas se morían pero bueno, no se puede hacer a cada rato ¿no? pero por ejemplo cuando hizo Johnny Valverde de la visualización yo le mostré la foto y él se quedó muy contento o sea, él no hace tomate, pero igual las plantas de tomate delante y después hay una diferencia bárbara en cuanto al crecimiento y a salida Es una manera de evaluar y de uno tener una idea de lo que está pasando después a los 45 días mueren todas, porque las tenemos que evaluar si la ah, máquina no. remediana todas, terminan a los 45 días eh, a los efectos de, de evaluación eh, acá ¿no? eh, vamos a suponer, eh, el señor hace tomates eh, hace la biosonarización eh, para los efectos de evaluar, realmente si sí, sí, eh, hay problemas o no de, digamos, extraer una planta a campo, ¿eh? No no hemos no, no, no un laboratorio, donde ¿no? tengo todos los elementos a, a mi favor, digamos, y puedo hacer una evaluación exhaustiva digamos, ¿no? Eh, porque es la, es la parte práctica, ¿no? Y chip tener que recurrir a un laboratorio. Extraigo una planta, evalúo las raíces, y realmente también, evalúo lo que vos dijiste, la médula, evalúo Sí, aparte. Bueno, es, es una las cosas importantes a campo también, ¿no? Es este, este tipo de evaluación, donde realmente sin no recurrir a un laboratorio, digamos, alguien que está en el campo y se guarda, saco una planta, este, bueno, y la evalúo. Eh, sí, no, pero nosotros, pero, nosotros, o sea, todo esto aparte de que tenemos un problema. El, el señor, supone, no, no, sí que hace, sí. hace una viso, biosolarización, después hace la plantación y quiere evaluar, quiere a los efectos de evaluar si realmente lo que se hizo está bien y... Pero a él no le conviene porque una planta, si saca una planta, está perdiendo un montón de plata por eso nosotros le, le recomendamos que haga esto porque esto lo puede hacer antes del cultivo y va a tener una idea de cómo funcionó sin tener que, que, que sacrificar una planta que es la que él va a usar para la cash crop, digamos, que es la que le va a dar la plata Esto, inclusive se puede hacer un plantín de, de, de, poca, de poco costo. Y claro, testigo. claro, porque hay plantines que son muy caros, que son híbridos, pero hay plantines de, de variedades más, más económicas que podemos comprar en un negocio que podemos usar para hacer esto y no es una innovación tan tan cara eh, poder hacer este bioensayo. Entonces, Correcto. la persona no tiene que sacrificar un híbrido, una planta que le va a dar un, unos cuantos kilos de tomate para vender. Ahora, una vez que la ve rara, Ahí sí, cuando la pieza ve que se marchita y viene a consultar o quiere saber qué le pasa a esa planta, si ya decidió eh, eliminarla, lo que tiene que hacer es sacarla sin, de, sin tratar de que la, que la planta, la raíz, la raíz esté lo más entera posible. Para eso tiene que sacarla con tierra. Nosotros lo que hacemos es sacarla con tierra y lavarla con la manguera o bajo una canilla, de manera de romper la menor cantidad de raíces posible y ahí hay que mirar en principio si hay agallas después hay que ver si hay eh, lesiones en el tronco eh, después nosotros lo que hacemos es cortar la planta todo a lo largo ver cómo están los vasos si los vasos están verdes o los vasos están en color marrón que si sí que hay un patógeno eh, adentro cómo está la médula si las raíces están blancas o están oscuras si están oscuras es porque hay algún problema a veces las raíces ni siquiera están o sea, ellos muchas veces sacan las raíces del testigo y encuentran un poquito de raíces la mayor parte se pudrieron. lo que nos pasaba también antes es que encontrábamos más agallas en el solarizado que en el testigo, ¿por qué? porque en el testigo las raíces se pudren y las agallas se pudren cuando termina el cultivo, uno saca y encuentra eh, una masa de raíces podrida y las gallas se perdieron. En cambio, en el solarizado, la raíz tiene agallas y no se pude porque no hay matógeno en el suelo. Son contradicciones que uno las tiene que saber analizar para no equivocarse cuando, cuando saca una conclusión. nosotros hacemos el tomate porque es una planta indicadora y en principio para nosotros el interés era tomate pero Estela hace mucho que está haciendo un trabajo con un poroto porque en Estados Unidos hay unos indicadores de calidad de suelo que incluyen un trabajo así o sea, está dentro del sistema está publicado todo, hacer un ensayo y ellos eh, recomiendan hacer un ensayo con un poroto porque el poroto o una luminosa eh, hortícola es sensible a muchos patógenos que representan a la, en general el rango de, de especie hortícola. Entonces, Tila, ¿querés comentar algo, Tila? ¿Eh? ¿Querés contar cómo, cómo hacerlo? O sea, ella está haciendo otro trabajo con poroto para que nosotros en algún momento juntemos todos los datos y comparemos. Pero por otro reproduce un poco la, lo que pasa con el tomate. En, en realidad, en los años, puede hacer con, con, no, también con, no sé, con semilla de lechuga. Eh, el problema es que el tomate eh, es una, como es que se considera una planta indicadora. Nosotros lo hemos usado, por ejemplo, para saber si un suelo está contaminado con herbicida y eh, nos no ha servido. A veces en el suelo la planta se muere y no por patógenos, se muere porque tiene demasiada sal o tiene algún otro problema en el suelo que, que está contaminado. Y es muy fácil cortar las raíces en la en las raíces de tomate. En otras plantas no, a los nubes, hay... no y Son más resistentes, además, los invernáculos que tienen en se hacen lechuga y hacen acelga porque la porque las plantas crecen igual. 12 ¿No puede ser? Bueno. Bueno, acá me dice Martín que son las 12 y 10. Yo pensaba que ya estábamos cerca del almuerzo, porque no podemos ir a comer ahora porque le hacemos yo a la señora del comedor. Así que bueno, eh, Decían ustedes si nos quieren hacer más preguntas, si quieren hacer un recreo, o quieren que hagamos el taller. Este o podemos ir hasta el invernadero a ver el tomate que tengo trasplantado. Quieren que vayamos a, a ver el tomate, está chiquito, pero son las parcelas. Yo lo que sí le voy a Sí. y hay un ensayo de chefela en el invernadero de al lado, de afuera, sí, sí, sí, bueno.